Ahora, hola. esta tercera entrega tiene que ver con la representación gráfica de una relación. Todavía no hemos entrado en detalle en lo que son los conceptos de funciones. Estamos en relaciones. Vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la representación gráfica de una relación. Y vamos adelantando un poquito sobre los conceptos de funciones. Entonces, vamos a esos conceptos. Bien. Vamos a construir una relación. De igual manera voy a trabajar... Utilizando diagramas... De Ben... Un diagramita... Vamos a ver... Algo rápido... De manera que nos pueda... Mostrar... Cómo graficar... Cómo hacemos para mostrar la gráfica... La representación de una... Relación... Ahí está... Recordemos que tenemos los dos conjuntos... El conjunto A y el conjunto B... Entonces... Vamos a escribir aquí conjunto A, conjunto B y estamos generando una relación. Eh, la relación pues está a un paso de ser función. Hay tres características, dos características importantes para que sea una función. Pero bueno, vamos a utilizar un criterio, vamos a llamarle una relación R y vamos a utilizar un criterio, vamos a decir que sea 3x menos 1. Ese va a ser el criterio. Recuerden que el criterio tiene que ver con la forma en que se relacionan los elementos del conjunto A con el conjunto B. Voy a escribir o voy a poner al azar algunos elementos del conjunto A. Por ejemplo, voy a decir, bueno, aquí está menos 2. Voy a cambiar de color. Por aquí está menos 2. 1, 0, eh, menos 3, 4. Esos 4, esos 5 elementos. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, relacionarlos. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé cuál es el que acompaña? ¿Cuál es la pareja del menos 2? Utilizando la fórmula. Para ello, voy a hacer una tabla. Eh, una tablita donde voy escribiendo los elementos X y los elementos Y. Recuerden. Los elementos X son los del conjunto de salida, el A. Y los elementos Y, o los números, o los valores Y, la variable Y, son los elementos del conjunto B, de llegada. Entonces, voy a hacer una pequeña tabla que me va a ayudar no solamente a representarlo, sino a tener un orden. 2 negativo. Bueno, aquí tenemos menos 2. ¿Y con quién relaciono a menos 2? Menos 2, bueno, tengo que utilizar la fórmula. Voy a utilizar la fórmula por acá. Y digo, bueno, ¿quién es f de menos 2? Tengo que escribir, bueno, 3 por x. Bueno, ¿x quién es? Es el menos 2 y esto menos 1. Y si hacemos las operaciones, recuerden que primero se hacen las multiplicaciones, en este caso, por prioridades, 3 por 2 da menos 6 Menos 6 menos 1 me da menos 7. Solo este voy a hacer. Los demás lo vamos a hacer mentalmente. Entonces, acá iría el valor de menos 7. Sigue el 1. A ver, entonces, utilizando la fórmula, este es el criterio, la fórmula, 3 por 1, 3 menos 1, da 2. Seguimos, 0. Bueno, por ahí hay un 0. 0 por 3, 0, menos 1, menos 1. Eh, no lo hice en forma ordenada, debería haberlo puesto en forma ordenada, es decir, del menos 3 sería el primero, pero en este caso no lo hice en forma ordenada. Voy a arreglarlo fácilmente, y es que voy a borrar, vamos a ver, borro este x y este y. Y vamos a agregar aquí fácilmente. Bueno, menos 3. ¿Con quién va menos 3? Menos 3 por menos 3, o sea, 3 por menos 3 da menos 9. Menos 9 menos 1, menos 10. Ok. Entonces ya tenemos acá los x y acá los y. Seguimos. Nos faltan los valores, ¿quién? Eh, 4. 4. El 4, ¿con quién iría 4? 4 va con, vamos a ver, 3 por 4, 12. 12 menos 1 me daría 11. Y ahí puedo continuar. Entonces ya tengo que el 1 se relaciona con el 2. El 0 se relaciona con el menos 1. El menos 3 se relaciona con el menos 10. Y el 4 se relaciona con el 11. Muy bien, ¿qué sucede? Vamos a hacer una representación gráfica en el plano cartesiano de esos pares ordenados. ¿Recuerden qué significaban los pares ordenados? Ok, los pares ordenados es tomar los valores X y Y y ver cuál es el que le acompaña. No sé, aquí me falta el menos 7, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la lista de los pares ordenados? Vamos a ver, menos 3, menos 10, ese es un par ordenado. Luego, menos 2, menos 7, ese es el otro par ordenado. 1 y 2 es un par ordenado, 0 menos 1 es un par ordenado, 4 y 11 es un par ordenado. Estos son los pares ordenados y recuerden que eso se puede trabajar como un conjunto. Pares ordenados. ¿Qué sucede? Que vamos a hacer la representación gráfica de esto. ¿Cómo? Utilizando un eje cartesiano. Un plano cartesiano. Entonces, me dedico a copiar esto y voy a hacer una pequeña pausa para poder hacer la copia y ya vengo. Muy bien. Ya volvimos. Muy bien, ya tenemos entonces los pares ordenados. Tenemos ahí los pares ordenados y lo que voy a hacer es construir un plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Un plano cartesiano es, eh, son ejes, ya lo vamos a dibujar. Para ello voy a construir, voy a traer aquí una reglita que tenemos por acá. Vamos a ver, aquí está una reglita. Aquí está muy bien. Voy a utilizar esta regla para poder hacer el plano. Es un eje X y un eje Y. Muy bien. Y ahora le doy vuelta. A 90 grados. Y grafico el otro eje. Excelente. Ahí está mi plano cartesiano. Entonces. Tenemos acá. Algunos, algunos aspectos. Estos son los elementos Y. Es, tiene que llevar flechas siempre. Este es el eje X. Y este es el eje Y. Voy a hacer una escala. ¿Okay? Voy a hacer una escala. ¿Qué significa una escala? Voy a, eh, a poner la regla otra vez. Y voy a ir escribiendo de uno en uno. ¿Cuáles son las medidas? Ahí casi no se nota, pero... Vamos a, por ejemplo, voy a decir, mmm, aquí es 1, 2, 3, 4, etc. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Eh, también lo tengo que hacer en X. Lo vamos a hacer en X. Lo estamos bien. Esto lo tendrían que hacer ustedes también, de manera que puedan eh, hacer la gráfica en sus cuadernos. Decimos así, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, menos 2, menos 3, menos 4. Muy bien, ahí están. Me puedo quitar la regla. Y pues ya tengo los valores 1, 2, 3, 4 etcétera no menos 1 menos 2 menos 3 etcétera en el eje y también 1 2 y 3 etcétera y ahora lo que voy a hacer es la representación de los números lo que voy a hacer también es que se si observan el 3 va con 10 ¿Cómo hago para poner o colocar ese punto en el plano primero que tenemos que pensar es, estamos en el origen. ¿Cuál es el origen? El origen es el punto donde se intersecan los ejes, tanto X como Y. Y voy a hacer una pequeña corrección nada más para que podamos. La escala en Y no la voy a hacer de 1 en 1. La voy a hacer de 5 en 5 o de 4 en 4. Ya vamos a ver por qué de 4 en 4 vamos a decir 4, 8, eh, 12, etc. ¿no? 16. Y para abajo también nada más que en el negativo. Menos 4, menos 8, menos 12 y menos 16. Eso lo podemos hacer siempre y cuando esté en un solo eje. Por ejemplo, ven que el eje X va de 1 en 1. Esa fue mi escala en el eje X, es correcta. Y el eje Y... Lo hice de 4 en 4. Cada espacio es un 4. Entonces, esto me va a permitir a mí ubicar el primer punto. Menos 3, menos 10. El par ordenado. Recuerden que siempre es primero X y después Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, estoy en el origen. El origen es el punto, el punto donde está este puntito que está aquí en el centro, sí, ese es el origen. Dice que tengo que ir hacia menos 3, primero en X, en el eje X, debo ir hacia menos 3. O sea, me voy hacia atrás y llego hasta aquí, menos 3, y después voy hacia menos 10. Ok, el segundo es el Y, significa que debo subir o bien bajar. Entonces, otra vez, estoy en el origen, me voy en forma, en el eje X, hacia menos 3, porque ahí dice menos 3. Y luego tengo que irme hacia menos 10 en forma, en recto, hacia abajo hasta menos 10. Ok, ¿dónde está menos 10? Menos 10 está aproximadamente, como el 12, aproximadamente acá. Y entonces voy a necesitar la reglita otra vez. Para poder ubicar ese menos 10 lo voy a pintar de un color rojo ¿Ok? y era recuerden que era menos 3 y menos 10 entonces voy a darle vuelta a la reglita eh, voy a utilizar otra regla que es escuadra ahí está entonces vean lo que va a suceder. Aquí está menos 3. Voy a pintar este menos 3, 3. Y tengo el menos 10. Y entonces observen. Ese punto, este donde hay donde chocan ellas dos, este punto es el menos 3 menos 10. Ubiquemos el segundo. ¿Cuál es el segundo? El segundo punto es este. Menos 2 menos 7. Bueno. ¿Dónde está menos 2? Ok, recuerden que tenemos que desde el centro hacia menos 2 y después hasta menos 7. Bajo un poquitito hasta llegar a menos 7. ¿Dónde está menos 7? Bueno, vamos a ver. Aquí está 8. Entonces menos 7 está un poquito antes que menos 8. En este momento no lo podemos hacer exacto porque pues obviamente tenemos problemas de exactitud. Y entonces ¿cuál es la línea? Voy a ponerla en verde. ahí está, y ahora necesito la otra escala, la otra escuadra, debo ir hasta menos 2, y por aquí, y en verde, ahí está, ok, muevo, y observen acá, este es el punto que se forma, ese es el segundo punto, lo voy a poner aquí para que se vea de color, el segundo punto es menos 2 menos 10, uno más para pasarnos ahora a otro programita que es interesante. Uno y dos. ¿Cómo hago para colocar ese punto? Recuerden que tenemos que estar en el origen y me muevo hacia uno y ahora subo hasta dos. Ah, hasta la mitad, la mitad de entre el cero y el dos aquí. Y entonces hago en celeste. Este no, no voy a ocupar tanto la regla porque es un poco más pequeño. Muy bien, ese es el otro punto. Rápidamente, otro más. Vamos con el punto 0-1. menos uno. Ah, muy bien, 0. Estoy ubicado aquí, no me tengo que mover hacia ningún lado porque es 0 en X. Ah, pero sí tengo que bajar hasta menos 1. Pero bueno, recuerden que estábamos de 4 en 4, entonces menos 1 está como por acá. Y ese punto lo vamos a poner en negro. Este es el punto 0 menos 1. Muy bien. Y ahí podemos continuar colocando los puntos uno por uno El, el último punto sería 4. Recuerden, bueno, estamos en el origen. Me ubico hacia 4 y debo subir, subir, subir hasta llegar a el 11. El 11 es un poquito antes del 12. Entonces este sí voy a ocupar una reglita más largo. Uh, por ahí, y es 4, 4 menos 11, muy bien, entonces esta acá, uh -huh. okay vamos a ver, muy bien, por ahí, y en la otra línea sería por aquí, la regla. Y las podemos eliminar. Y entonces el último punto es este que está acá. Esos son los puntos ya graficados. Muy bien. La última parte sería hacer esto en GeoGebra. Vamos a utilizar GeoGebra para que veamos lo interesante que puede ser esto en un programa. Y para ello vamos a pasarnos de pantalla de la siguiente manera Ahí estamos. GeoGebra es una aplicación que nos sirve para poder graficar puntos, funciones, representación gráfica. Se puede hacer mucho acá. Pero, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, vamos a ver la representación gráfica de una función cualquiera. Y para ello vamos a graficar. Por ejemplo, vamos a decirle acá. Muy bien, ya solucionado. Vamos a ver. Tenemos, vamos a graficar una función o una relación. Le vamos a llamar x más 1. Vamos a ver. Acá vamos a decirle x más 1. Esa función esa relación lo que hace es una relación entre puntos. Por ejemplo, vamos a construir un punto en la línea. Y entonces observen este punto que se mueve a través de la recta. Ese punto tiene coordenadas, por ejemplo, observen a la izquierda, tiene una coordenada 0,1. Esta es la coordenada de ese punto. Ok, este punto tiene coordenadas 0,1. Ok, vamos a cambiar de color. Listo. 0,1 para que se vea, para que se note. 0,1 esas son las coordenadas de ese punto yo puedo tener otros puntos por ejemplo acá y en realidad llegamos a la conclusión de que son infinitos puntos muchos puntos que se establecen acá vamos a ver, voy a construir otro punto más con el programa y que esté aquí ahí está, ese es otro punto es otro punto. Y observen las coordenadas. Esta es la representación. Vamos a ver. Existen muchas representaciones. Infinitas representaciones de funciones. Y de relaciones. Podríamos tener, por ejemplo, otra relación. Por ejemplo, x al cuadrado. Observen esa x al cuadrado. Es una relación, una función. Que su gráfica es curva hacer una, una curva hacia arriba. Más adelante vamos a trabajar un poquito más con la representación de funciones, mm -hmm. más en particular con funciones cuadráticas lineales, entre otras. Espero que todos estos tres videos hayan sido de mucho provecho y pues entramos en la parte de funciones. Así que no se pierdan los demás videos. Denle like.